Y por otro lado, pues también trabajamos eh, en los videojuegos, los juegos de apuestas, como os decía, ¿no? las la, insustancias. Eh, trabajamos también con las familias, como hacemos ahora, porque nos parece una pieza clave. Lo que yo os cuento ahora, eh, yo entro en sexto de primaria y también se lo cuento a ellos, ¿no? de primera mano, y les hacemos pensar y les hacemos ver, son casi siempre muy participativos y muy participativas. Y, y preguntan muchísimo y se les contesta pues a, a todas esas dudas que tienen. Y la verdad es que es bastante interesante, a mí me gusta mucho entrar en las aulas. Y en secundaria pues también entramos y trabajamos con ellos. Pero siempre decimos que, que claro, que si no se trabaja con la familia y la familia digamos que vamos a una, pues también te quedas un poquillo cojo. no Así que hoy fenomenal, Está, han trabajado ya con el alumnado y hoy pues vamos a ver nosotros qué podemos aportar. Bueno, en primer lugar, eh, eh, eh, Juan Antonio, te voy diciendo para pasarlas y las vas pasando tú. Venga, pues pasamos a la siguiente. Eh, en primer lugar, eh, como hemos dicho, este tema parece que lo primero que nos asusta un poco, ¿no? las nuevas tecnologías. Fijaros que hasta decimos que nuestros hijos son nativos digitales, que ellos ya esto lo controlan, que saben de todo que les dejas un móvil y es que te quedas asombrado ¿no? de las cosas que ellos saben y, y nosotros no. Pero, pero yo me paro a pensar eh, qué es lo que saben, ¿no? Entonces, realmente estos son nuevas herramientas, son nuevas formas de hacer lo mismo que hemos hecho nosotros toda la vida. Y eso también nos genera seguridad porque en el fondo no son más que aparatos distintos con los que nosotros vamos a relacionarnos, que es nuestro objetivo. O sea, las nuevas tecnologías vienen a apoyar esos objetivos de relacionarnos, de eh, obtener más información, eh, de acercarnos a, a los sitios, ¿no? Antes tenías que ir a comprar un pollo y ahora puedes llamar y, y viene a ti, a tu casa. Pero se trataba de, de comer, ¿no? De obtener comida. Entonces, que no nos dé miedo porque ellos saben... ...muchas de funciones en cuanto a funciones y herramientas... ...pero los contenidos importantes... ...o sea, cuando ellos luego van a tener problemas con estos aparatos... ...nosotros sí vamos a saber de qué se tratan y cómo manejarlos... ...por ejemplo... Eh, ...pues un problema de bullying a través del teléfono... ...nosotros sabemos qué es, ¿no? Sabemos que es el acoso... ...ahora se hace a través de un móvil o de una... ...de un ordenador o de una tablet, pero cuando nuestros hijos y nuestras hijas vienen con ese problema, les vamos a poder dar respuesta. Entonces yo creo que eso es lo primero que, que nos convendría también pensar y decir, no, yo de esto sí entiendo. No sé poner en la pantalla de mi teléfono muchas cosas, pero sé que es un teléfono y sé para qué sirve, ¿no? Y, y sé qué objetivo busco con ese teléfono. Entonces, eh, es más el, el cómo se usa. Eh, eh, lo que tenemos que intentar desterrar sino el para qué lo usamos ¿no? cogerlo por ahí y con los videojuegos pasa lo mismo mm, eh, son eh, herramientas nuevas para ocio el de toda la vida, relacionarnos con otros compañeros, jugar eh, divertirnos y estar pues también un poco a la moda O sea, sigue todos los criterios que serían los juegos con los que nosotros también jugábamos de acuerdo Pasamos a la siguiente, bueno, ahí hay una foto, ¿verdad, Juan Antonio? Si, si pasas a la anterior y picas, eh, eh, donde las tablets y eso que están así con las manos, eh, fijaros, antiguamente eh, la tele, eh, cuando se inventó la tele, la tele, bueno, nos iba a lucir, nos iba a dejar a todos todo el día viendo la tele, o sea, también teníamos nuestros miedos, sin embargo, la manejamos perfectamente, se pasó un poco la moda incluso actualmente cuando preguntas a los chavales la tele casi no la utilizan eh, prefieren utilizar las pantallas y elegir ellos eh, en sus tablets y en los teléfonos y en sus y en sus videoconsolas qué quieren ver y no a través a lo mejor de la televisión para que veáis no un poco como en principio es como un shock esto que es y luego lo, lo ubicamos no ahora sí pasamos a la siguiente bueno hay muchos aparatos, ¿no? Y luego eh, darnos cuenta de, de los beneficios. Tienen muchos beneficios. Muchas veces todo lo vemos en clave de riesgo, en clave de preocupación. Y también a lo mejor es darle un poco la vuelta y decir, bueno, esto, ¿cómo lo puedo integrar yo? ¿Cómo me puedo beneficiar? Eh, tanto de eh, móvil, tablet, videoconsolas, lo he puesto todo porque a día de hoy, cuando hablamos de videojuegos, no hay un solo aparato. O sea, los juegos que, juega, que jugamos a través del teléfono, eh, Candy Crash, eh, ellos juegan a este nuevo que ha salido ahora de Among, Among Us, que es de encontrar un traidor y bueno, ahora vamos a ver unos cuantos juegos. Esos los juegan a través a lo mejor del teléfono. Hay otros que juegan en la tablet, hay otros que compran y es en la videoconsola, pero digamos que cualquier aparato nos sirve para, para hablar de videojuegos. Entonces, un poco lo que os decía, tenemos que también cambiar y pensar en eh, cómo nos beneficiamos de esos videojuegos, cómo nos beneficiamos de, de, todo, de todo esto. Bueno, pues nos da autonomía, nos da identidad, identidad, fijaros que eh, toda la información nuestra que estamos poniendo en un móvil. O sea, nosotros nos quitas en un teléfono o se lo prestamos a alguien, eh, le damos muchísima información nuestra desde quiénes son nuestras nuestras amistades, si tenemos perro gato, que puedan ver las fotos, ¿no? ¿Qué música escuchamos, qué series vemos, dónde hemos estado, qué hemos comprado? Tenemos ahí nuestra vida volcada, ¿no? Entonces eso es bueno, pero también precisamente por eso hay que también eh, tener, la, tener un buen uso, porque también se puede volver en nuestra contra y, y en, la, en los videojuegos ahora por ejemplo pues es lo mismo como estamos conectados ya no se trata de un juego que yo compro y yo juego en mi casa es que yo estoy uh, volcando ahí también información y estoy volcando ahí pues eh, por ejemplo ahora a través de la de la pues, de las xbox y de todos estos aparatos eh, tú puedes ver desde ahí también ya la tele, descargarte aplicaciones, o sea, tienes ahí no solo un sitio donde metes un juego, sino otra puerta más abierta al mundo. Favorece también las relaciones sociales. Con los videojuegos se, ve, se eh, tenemos la sensación de que nuestros hijos y nuestras hijas se encierran en la habitación y no, y no salen y están ahí solos jugando, ¿verdad? Y, y no van a la calle y a ver si no se va a relacionar. Y nos da una angustia tremenda, que luego si seguramente saliese a la calle también estaríamos preocupados, <ríe> a ver a qué hora vuelve, con quién andará, porque claro, muchas veces nos preocupamos pues por todo por todo lo que le acontece ¿no? a nuestro hijo. Pues eh, si os fijáis, cuando juegan a los videojuegos están, más, están a veces más conectados que nunca. Casi nunca juegan solos, juegan online, juegan con otros chicos, con otras chicas. Han abierto nuevas relaciones eh, ellos tienen a lo mejor a la, amistades con las que solamente juegan a lo mejor luego no salen o, no, o en el instituto ni se hablan o en el colegio, pero sin embargo para jugar pues se llevan bien en el juego hacen buena pareja, les gusta el mismo juego y ahí sí que se da ese espacio de encuentro a veces lo que hay que también es enseñarles esas lecturas no de qué tipo de amistades se generan qué se puede esperar de esas amistades, a lo mejor que ese niño igual que juega contigo en el ordenador también podría jugar contigo en la calle y, y, y por lo tanto, digamos, es mmm, verlo como de, desde una, como de una posibilidad, ¿no? desde la lectura de la posibilidad, todo esto. Y luego entretenimiento, pues nos dan entretenimiento, nos dan posibilidades infinitas. Muchas de las cosas que no podemos hacer eh, en directo, ¿no? Eh, podríamos hacerlo a través de videojuegos. podemos Tenemos simuladores para ir en avión, eh, tenemos simuladores para hacer que estamos en un viaje en una playa, en fin, muchas cosas que que también suponen beneficio, ¿no? Entonces, démosle también esa oportunidad y esa manera de verlo. Pero tiene riesgos y los vamos a ver porque digamos que los beneficios los podemos ir eh, viendo también, pero muchas veces lo que nos preocupa de antemano son los riesgos que genera. Vale, los riesgos yo los divido en dos. Eh, y con los videojuegos ahora, como os digo, como eh, son online, han pasado todo lo que nosotros teníamos en mente, eh, que podrían ser viejos en las redes sociales, se traspasan a los videojuegos. Por lo que os digo, porque cuando un niño está jugando, por ejemplo, al Fortnite, está conectado con 100 personas, tiene un chat abierto, que si quiere lo puede utilizar, puede hablar con personas que lo mismo no conoce. O sea, se te abre todo eso que antes, digamos, lo teníamos apartado para el Facebook, para Instagram, para ese tipo de, de red social y pensábamos que en el videojuego nuestro único riesgo era el tiempo, el tiempo que pasa, el tiempo que pasa delante de esa pantalla y a veces también nos preocupaba si se creía el contenido del videojuego, ¿no? Eh, cuando empezaban los juegos de rol, por ejemplo, pues nuestra... Nuestro miedo era a ver si se va a creer que la vida es un juego de rol y va a ir por ahí, eh, bueno, pues haciendo eh, cosas extrañas, ¿no? Incluso peligrosas. Algún caso se dio, tampoco se dieron m, ni siquiera muchos y hay bastante gente jugando al rol. Y con los videojuegos, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? A ver si, si van a, m, bueno, pues a creerse el videojuego. Alguno habrá, no pues no no es la norma, no es lo general, que los muchachos saben diferenciar perfectamente esa realidad de la otra. Otra cosa es que si pasan mucho tiempo, al final les guste más estar ahí y sean conscientes. Entonces lo que quieren es estar en ese tiempo de juego donde a lo mejor son, para que nos entendamos, son alguien, ¿no? Son un personaje que tiene a lo mejor muchos puntos, que cuando entra en ese juego la gente lo respeta, todo el mundo lo conoce por su por su, el nombre que se pone, no eh, por su, el avatar que tiene, o el skin o como queramos llamar al personaje que se ha formado. Y entonces elige estar ahí, prefiere estar ahí que estar en el instituto o que estar en el cole o que estar en el parque, ¿no? Pero no lo confunde, sabe cuál es la realidad y sabe cuál es el videojuego. Entonces, en cuanto a tiempo, pues eso, tenemos que ver... Eh, lo que decíamos antes, ¿cuánto es el tiempo adecuado? Bueno, ahora lo vamos a ver si es que hay algún tiempo adecuado. Y luego en cuanto al uso, eh, los riesgos, es decir, ¿cómo lo utilizo, esos videojuegos? Eh, pues tendríamos que ver eso, ¿dónde entramos? Eh, igual que cuando navegamos por las páginas web, ¿no? Tener en, tener eso en cuenta y comunicárselo a los chavales y a las chavalas, eh, ¿dónde entráis cuando, cuando jugáis? Porque muchas veces estos juegos les llevan a por ejemplo a YouTube a ver un vídeo para que yo aprenda a, a hacer esta pues este desafío o a que este juego me salga mejor y digamos que van tirando del hilo y una cosa va llevando a otra ahora vamos a ver cómo hay juegos donde eh, hay incorporados temas de juego de juegos de azar que son una, una cosa completamente diferente a los videojuegos no pero están como bueno, pues como un poco metiendo algunas de las estrategias de los juegos de azar en los videojuegos y eso sí es más, más peligroso, ¿no? Luego también ver pues qué contamos y qué compartimos, lo que os decía, ahora en los videojuegos hay un chat, hay una posibilidad de, de contar, de quedar, de jugar con alguien que nos ha dicho pues que tiene una edad y tiene un perfil concreto y eso pues no lo podemos nunca dar por bueno, ¿no? Y las compras y las apuestas, o sea, otro tipo de riesgos procedentes de los propios componentes que tienen las aplicaciones. Estos son los que os digo que, eh, bueno, lo de las compras, pues, lo de las compras integradas y luego las apuestas, pues, que en algunos sí que imitan que tú estés apostando en una ruleta o que estés eh, jugando a las máquinas tragaperras y eso, bueno, pues, eh, para estas edades, pues, no es conveniente, ¿no? Siquiera que, que hagan pruebas. Pasamos a la, a la siguiente diapositiva. De acuerdo, fijaros, estos son como los que nosotros ya teníamos un poco asumidos, ¿no? Que cuando las redes sociales, pues el bullying, el grooming, el, todos estos, que no voy a entrar a, en ellos porque sí que es verdad que, eh, bueno, también Luis, mi compañero de AFAVALES, estuvo hablando de estos temas cuando habló de los teléfonos móviles, y creo, ¿no, Juan Antonio? Y se habló un poco también de esto. Sí, él ya habló, él habló de esto. Por eso, entonces lo único deciros que esto no se queda solo en el ámbito de las redes sociales, de eh, WhatsApp, de Instagram, de cosas que ellos utilizan, sino que también tenemos que tener en cuenta que al ser juegos online, esto ya también hay que, hay que integrarlo, ¿no? También a través de, la, de los videojuegos se pueden dar estos casos. Porque hay chats, porque hay foros, porque, porque se mueven estas mismas, estos mismos formatos, ¿no? Seguimos pasando. ¿A qué juegan, no? Eh, vamos a entrar ya de lleno en los videojuegos. Fijaros, he puesto ahí lo del teléfono, por lo que eh, insisto, porque eh, no solo pensemos en los videojuegos como los que se juegan a través de las PSP, las equipos y todos esos aparatos sino que se juegan en el ordenador, se juegan en la tablet, se juegan en el teléfono móvil y son de, eh, son de las mismas características. Ahí tenemos unos cuantos, ¿no? Todo esto también atiende a modas. El Clash Royale pues, fue un juego que estuvo muy de moda. Se sigue jugando mucho a él, pero parece que los chavales y las chavalas van dejándolo un poco aparte. Volverá si hacen una buena campaña eh, de marketing. Las empresas, que eh, si estáis un vistazo, es eh, una barbaridad lo que se gastan estas empresas en publicidad y marketing. Eh, y les funciona, por eso se gastan, ¿no? O sea, tenemos a, a un Cristiano Ronaldo, a un Messi, a gente eh, muy conocida para ellos, anunciando todo este tipo de juegos, diciendo que ellos juegan, eh, gastándose mucho dinero en, en, en que llegue todo esto, ¿no? Fijaros, hace poco salió ese que pongo de tripulantes, que es el Amonás. Ese salió como de la nada y fue un boom y todos los niños jugando. Que luego yo he intentado también investigar de dónde salen y cómo llegan y no lo sabemos, pero de repente todo el mundo lo tiene, ese juego. Y entonces, pues se, se lo descargan y entre ellos, pues van eh, contándoselo, ¿no? El famoso Fortnite, ese sí que lleva bastante tiempo entre nosotros, ese juego les gusta mucho. ...sobre todo a los chicos, en esto es interesante... ...cuando yo entro en las aulas pregunto siempre que levanten la mano... no ...con estos juegos, ¿quién lo tiene? ¿quién juega? ...y los chicos son los que más juegan, sobre todo pues eso... ...al Clash Royale, al Fortnite, al FIFA... ...a juegos de deporte, incluso a los Lego ...las chicas tienden más a jugar... ...bueno, casi no juegan mucho a videojuegos... ...y tienden más a tener pues el TikTok, el Instagram y todas esas cosas... ...que los chicos también tienen... ...pero los, los utilizan menos... ...no les terminan de atraer... ...aunque se están sumando mucho... Eh, ...mucho, las chicas también juegan... ...pero que es curioso, ¿no? Cómo se dividen... ...bueno, pues todos estos juegos... ...son los que tienen... Eh, ...también hay juegos que... ...bueno, pues juegos educativos... ...hay juegos con puzzles, hay juegos de lógica... ...hay juegos de simulación... ...hay juegos matemáticos... Hay de todo. Lo que pasa es que, digamos, que eh, estas son, digamos, las fotos del top 10 de los juegos, los que ellos más juegan. Pero lo que decíamos, podemos sacar partido a los videojuegos y, y, y tener juegos que también sean interesantes para lo que nos, a lo nosotros nos puedan interesar, ¿vale? Estos videojuegos, también os digo, eh, trabajan capacidades de ellos que... que que son educativos. O sea, en el fondo, cuando ellos trabajan estas capacidades, por ejemplo, con la capacidad espacial, capacidad de organización, capacidad de previsión, eh, eh, todo eso, si ellos lo llevan a su vida ordinaria, digamos, eh, son, son buenas herramientas. O sea, que tú seas capaz de organizarte en un juego, una estrategia, una... Um, ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo no lo vas a hacer? Eso mismo si tú lo llevas a otro campo de, tu, pues de, de tus estudios, por ejemplo, eh, es un buen aprendizaje. Eh, muchas veces con los juegos, siempre lo hemos dicho, se aprende jugando, ¿no? Eh, los niños, gran parte de su infancia la pasan jugando y a través de esos juegos adquieren esas capacidades, ¿no? Eh, juegan muchas veces a empujarse para ver quién es más fuerte, pero tiene un sentido, no lo hacen porque somos muy brutos. Lo hacemos pues, para ver hasta dónde llegamos, hasta dónde no llegamos, cómo es nuestra agilidad, cuál es nuestra capacidad. O sea, que estos juegos también nos, nos pueden servir. ¿no? Esto es a qué jugamos ¿no? y dónde, y dónde se juega. Vale, ¿qué podemos hacer? ¿no? Pasamos a la siguiente... Bien, la primera estrategia nuestra que deberíamos tener en cuenta, eh, si estamos hablando de problemas de tiempo de uso, pues lo primero debería de ser eh, analizar ese tiempo. ¿Hay unas horas concretas? Mm, yo creo que no, creo que también aquí cada uno tenemos como la, mm, bueno, pues un poco cómo funcionamos en nuestra casa y cómo nosotros lo vemos y tenemos que adaptar quizá esto a nuestra vida. Pero claro, lo tenemos que hacer pensando. Es decir, si lo dejamos como un poco al azar, ah, pues yo lo voy a hacer así, pero no lo he pensado bien, pues claro, en algún momento mmm, va a fallar. Pero si yo lo pienso, lo racionalizo y digo, a ver, eh, mi hijo, mi hija, puedes jugar todos los días media hora a lo mejor a los videojuegos? Pues no, no me gusta, no me convence, no me compensa, yo creo que es mejor el fin de semana, además tiene actividades extraescolares... Y tú vas analizando cómo es tu su día a día por la tarde. Um, otros pensarán que media hora no pasa nada porque no tienen actividades ahora con la pandemia y además, bueno, pues una manera de, de que ellos, pues le ponemos un límite, ¿no? Le ponemos una, un horario y además eso, um, tampoco tiene que ser esto. Um, sí o sí en el sentido de, y pase lo que pase, esa media hora de juego no se quita, ¿no? Se quitará si hemos tenido que coger ese tiempo para otra cosa que sí que es más importante, ¿no? Eh, que muchas veces ellos cuando establecemos una norma, pues es verdad que tienen que ser inamovibles, pero no nos pillemos nosotros los dedos, eh, haciendo esa norma, por ejemplo, más importante que el que se termine una tarea o se den un paseo, por ejemplo, o vayamos a ver a nuestros padres, a los nuestros, a sus abuelos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pues tenemos que ver un poco, ¿no? Poner horas y días. Eh, ellos, además, cuando nosotros lo hacemos podrán protestar o lo que sea, pero nosotros deberíamos enfocarlo como una necesidad. Ellos lo necesitan, necesitan esos límites. Si ellos se pusiesen los límites solos no, no existirían. Y, y, y, te, y tienen que tenerlos porque les ayuda. Esto es como lo de dejarles el teléfono al lado, ¿no? O, o dejarles que jueguen todo el tiempo que quieran. Ellos no saben todavía manejarlo. Si ellos estudian con el teléfono al lado, cada vez que pite, porque les llega una notificación, un mensaje lo que sea, se van a levantar a verlo. Es mejor quitarlo y quita, digamos, como, como esa mmm, angustia que les va a entrar y como esa necesidad de levantarlo a ver, porque nos pasa también a nosotros. Lo que pasa es que nosotros a lo mejor ya nos vamos controlando pero ellos no, entonces no podemos pedirle a ellos más control del que casi tenemos nosotros, ¿no? Entonces digamos que vamos a, quitar, vamos a quitar la tentación, pues con los videojuegos lo mismo, vamos a ponerles unas horas, vamos a ponerles unos días, que un día por un motivo especial, uy, hoy ha estado, yo qué sé, dos horas, qué barbaridad, tres horas, bueno, un día a lo mejor a todo el mundo le puede pasar algo, han estado en una cosa, un día especial, ha venido un amigo, que sea esa la norma es lo que lo convierte en un mal uso, ¿no? Entonces, eh, hay que establecer unos horarios. Y, y después, porque hay que seguir haciendo otras cosas. Si a ellos les dejásemos que en su hora libre, en su tiempo libre, eliges, eligiesen qué hacer, evidentemente les irían los videojuegos. Porque no tienen, para muchos de ellos, no tienen competidores. Daros cuenta que los videojuegos siempre hay alguien detrás. Siempre hay alguien eh, dispuesto a jugar, eh, porque son a nivel mundial. O sea, esos niños, por ejemplo, cuando se meten en el Fortnite, esos son partidas que está él y otros 99 jugadores. A lo mejor uno vive en Australia, pero siempre va a haber 99. Entonces, eh, no es como si yo saco en mi casa eh, los clics de famóvil y juego solo. Es que ahí yo tengo gente con la que jugar. Eh, tengo tengo la partida hecha, tengo unos gráficos estupendos, tengo la música, tengo eh, la emoción, tengo la, eh, la, eh, la inmersión en el juego. O sea, es que es complicado, ¿no? Eh, que le digas tú, no, no, mejor juega la pelota aquí tú solo. Entonces, ellos van a elegir eso. Por eso nosotros le tenemos que decir, no, a veces tienes que forzar y probar otras cosas. Y probar otros entretenimientos. ...y que te puedan gustar, ¿no? Eh, tienes que probar a hacer cosas que no tengan que ver con eso. Fijaros que con el tiempo... ...claro, aquí estaría la cuestión de... ...¿y si está usando los videojuegos que dices tú, no? Educativos y tal, ¿cuántas horas les dejamos? Hombre, pues también aquí entra el tema de la pantalla en sí, ¿no? de estar delante de una pantalla tres horas, por muy bueno que sea el juego y muy educativo, si está, le, le tenemos que decir, vale, muy bien, hijo, sí, es, es, es estupendo, pero quítate de eso y ponte en otra cosa, que lo avista también se cansa, eh, que no es ya solo que el juego en sí sea educativo, ¿no? Porque ya os digo que también si es su hora de entretenimiento eh, puede ser simplemente ocio, diversión, no tiene por qué su hora de entretenimiento dedicar la formación, eso será otro otro entretenimiento ¿no? pero claro ¿qué le deja? Eh, tenemos que ir como compensando, ¿no? ahí se nos abre mucho, mucho frente y por eso os digo que muchas veces es que hay que sentarse y conversar y ver la realidad que uno tiene en su casa e intentar acorde a esa realidad encajar pues cuándo va a poder jugar vamos a darle un espacio en el que si pueda estar jugando a lo que quiera, pues una hora o el fin de semana que sí que pueda, entre semana, aunque tenga tiempo libre por la tarde, pues en vez de las dos horas de tiempo libre dedicarse a esto, pues vamos a decirle que intente hacer otras cosas, que intente pintar, que se divierta con otra, otro tipo de ocio. ¿Qué y más? En, y en el chat, eh, Mónica, hay una pregunta en relación a los juegos educativos, que, que si sabes, ha eh, sido alguna lista o que si nos podrías recomendar? Sí, paso, eh? Apunto aquí y os paso porque sí que hay Gracias. bastante. Gracias. Oh, lo pongo aquí porque así de memoria sé de las temáticas, pero luego nombres así tampoco sé deciros. Os pongo aquí, ¿verdad? Pero hay muchos, muchos. Vale, tomo nota. ¿Alguna, ¿Alguna cosilla más? Eh, eso por lo pronto. Pues he tomado nota y yo todo esto, además ya me ha dicho Juan Antonio que si luego esto se podía eh, quedar en el blog o en la página y vamos, encantada de que podáis echarle un vistazo cuando os apetezca y que era esto que se decía aquí o cualquier cosa y ya pasaré yo. ...pues todo esto que me estáis diciendo, algún que otro libro... ...hemos hablado antes de uno de juego, que es para ellos, para leer... ...pero hay otros también, por si hay padres que también tendrán hijos... ...quizá adolescentes, aunque estemos ahora en un cole... Eh, ...pues de cómo abordar con ellos eh, temas, ¿no? ...que muchas veces parece que es una discusión constante... ...pues hay algún librillo así que, que es interesante... Y os lo paso. Alguno puede que está hasta en PDF y os lo paso y lo tenéis. Bueno, pues, pues eso, ¿no? Pues ese, ese riesgo, digamos, que lo, lo podríamos ir salvando así, ¿no? Como hacemos nosotros con nuestro, con nuestro propio tiempo de ocio. Vamos a ver otro. Que como tú has comentado, que es muy complicado, que ya los adultos no nos cuesta, que, que lo que sí. tú has dicho, que, que tienes que apagarlo todo si quieres eh, centrar la centrar la atención, ¿no? Y claro, no le vamos a pedir a los niños los no es que nosotros no somos capaces, ¿no? O que nos cuesta. Y eso, claro, es un entrenamiento, ¿no, Mónica? Es un entrenamiento y ellos necesitan nuestra, nuestra colaboración, que muchas veces las normas están para ayudarles, aunque ellos, por supuesto, no lo entienden. Y, y discuten y son por lo que más peleamos, ¿no? pero las normas en el fondo es como una botella con el agua, es lo que la contiene, si no eso se desparrama, entonces a los muchachos hay que ponerles esas normas, eh, les ayudamos a, a utilizarlo y cuando vayan eh, aprendiendo, entonces o sea digamos que nuestro objetivo es que la norma se quite, nuestro objetivo cuando le quitamos el teléfono, cuando están a lo mejor haciendo las tareas, es que el día de mañana puedan tenerlo al lado y sepan usarlo, no estar toda la vida quitándole las cosas, al revés, enseñarles, ¿no? Mira, otra cosa que también tenemos que ver antes de comprar los juegos. Esto, bueno, pues muchos de vosotros lo habréis visto en los videojuegos. La edad recomendada. Esto nos lo saltamos padres, hijos, todos. Y nosotros digamos que ahí volvemos a ser los responsables. Fijaros la edad, 13 años para Twitter, para Snapchat, para WhatsApp. Y nosotros con 11, 10 les estamos dando el teléfono con todo, ¿no? Eso, ya habló Luis, eh, pero quería recordarlo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues que a veces nosotros decimos, bueno, pues se lo vamos a dar, que no pasa nada. Esto digamos que es como una edad orientativa, eh. Ojo, que esto no está ni prohibido. De hecho, si no, no dejarían a los padres que con un permiso les diésemos eh, la posibilidad de usarlo. No estamos faltando a nada ni nada. Simplemente es una recomendación. Y nosotros ya luego pues veremos si la queremos seguir o no. Entonces, nosotros les ponemos el WhatsApp, pero tenemos que enseñarle a todo lo que eso conlleva. Por eso lo de la norma de la edad. A un adulto, bueno, pues allá, allá él, digamos, no en su uso, que también tendría que aprender y saber qué puede colgar y qué no. Pero a un menor que está bajo nuestra responsabilidad con más razón, ¿no? Y en los juegos, en los videojuegos, pues tienen también unos códigos. Este código PEGI, o PEGI eh, es de la Unión Europea y, bueno, es un, también, pues, orientativo. Eh, se pone y se quedó, hay otros cuantos códigos de otros, el que se utiliza aquí por lo general es este y, y te orienta, ¿no? 3, 7, 12 años, muchas veces nos lo saltamos el Fortnite, pues lo mismo, son, creo que son 12 años y con 10 años antes están jugando los chavales. Eh, ahora, por ejemplo, los chavales de instituto de primero y segundo, pues están jugando a juegos que en ocasiones sí que son, digamos, pues más, por los contenidos, eh, son más peligrosos, digamos, para ellos. Veréis, en la siguiente diapositiva habla de lo de los contenidos, que también vienen los videojuegos. Eso que viene ahí abajo te dice qué tipo de contenido, qué tipo de contenido tiene el juego. El juego, si tiene un puño, pues, contenidos violentos, si tiene así, pues serían palabrotas, ¿no? Eso es, eh, pues un lenguaje malsonante, si viene una araña arañas es que puede tener cosas de miedo, eh, el otro creo que era sexo, eh, drogas, eh, ese no me acuerdo muy bien, juegos de azar, y verás, si pinchamos ahí, vamos a ver eh, en la imagen. Fijaros, ese es un juego que se llama GTA, ese va de coches, ese es para niños de 18 años. Pues en ese juego cuando vas jugando te dan la posibilidad de jugar a una ruleta, a una ruleta de casino y de ganar un coche y tal y al lado pues tiene una traga perras. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lo que os decía de que ellos iban tirando del hilo, pues si ellos quieren jugar a esto, están jugando, no tienen la edad, ellos van aprendiendo a jugar a lo que es ya un juego de azar. Eh, en cierto modo, como no apuestan dinero, pues no tienen esa sensación. Pero, claro, el día de mañana, cuando ellos puedan, eh, ya van a saber cómo es, y sobre todo que van a tener la sensación de que no pasa nada, ¿no? Eso es, digamos, lo, lo, lo peligroso de esto. Ah, no pasa nada, y llevo yo jugando a la ruleta a tiempo. Y porque eh, se meten a lo mejor en YouTube para ver juegos, o sea, o a otros jugadores que les enseñan trucos de cómo ganar el coche de cómo jugar mejor a la ruleta, ya claro, ya de esa ruleta, en ese vídeo, en ese, esa página de YouTube, pues a lo mejor ya pinchan en el vídeo de al lado y ya no es una ruleta de juego, sino una ruleta de verdad, es decir, que muchas veces eh, en sus manos está, pues lo que decimos, ¿no? Una ventana a tantas cosas que si vas pinchando aquí y allí no sabes dónde te lleva, no sabes qué vas a acabar viendo, entonces es... Eh, en este sentido, estos videojuegos, por eso viene 18 años y este tipo, este por ejemplo, si viene advertido, que hay juegos, juegos de hacer incluidos. Que no es que a lo mejor puedan apostar, sino que simulan esos juegos, ¿no? Vale. Esto pues también lo deberíamos de ver antes de comprarlo. Otra cosa, eh, con los juegos gratuitos, hay tres cosas a tener en cuenta. Juegos gratuitos, yo siempre digo gratis, gratis. Gratis, yo le digo a ellos gratis, no, nunca se da nada gratis, siempre suele haber una contraprestación. En esto os he citado la, la, la multa que se le ha puesto a Facebook, que ha salido ahí y lo pica. Eh, en este caso, fijaros, cuando ellos entran en Play Store para bajarse un videojuego, por ejemplo, quieren bajarse el Candy Crash que no lo tienen y es gratis, te dice, verá, cierro un momento esa ventana. Don Antonio, gracias. Mira, esa pantallita, si la podéis ver bien, ahí es para bajarte una linterna, una linterna de manera gratuita, o sea, una aplicación que entonces tú ya tienes en tu móvil una linterna. Y cuando tú le das a descargar la linterna te dice que para que eso se descargue tú tienes que dejarle el historial de aplicaciones y tal, tu ubicación, tus fotos, tu cámara, tus contactos, es decir, te pide tus datos, ¿vale? Tú le tienes que dar una serie de acceso a tu propio teléfono y lo que decíamos, eh, te estás descargando un videojuego gratis y entonces en tu teléfono ahora tienen acceso. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora sí, ahora abre la otra pantalla, Juan Antonio. Te <ríe> voy a marear hoy. Facebook hace poco tuvo una multa. ¿Por qué? Porque vendió los datos y entonces les pillaron y habían vendido, Pues eh, pues pasó con lo de la... Eh, eh, con Trump para las elecciones, ¿no? Pues eh, hubo ahí como una venta de datos y al final acabaron pues cogiendo información sobre eh, pues, posibles votantes y bueno, hubo un lío gordo, se les puso un buena, una buena multa, pero lo hecho, hecho está y no sabemos si les ha rentado. Porque claro, ellos tienen todos esos datos y yo lo que siempre les explico a los muchachos: tus datos tú al principio te piensas que, que más da, los tienen, no pasa nada, pero claro. Ellos pueden vender esos datos, a lo mejor no te afectan de manera directa, o sea, por ejemplo, a esta gente que vendió los datos no le mm, afecta de manera directa en cuanto a que no se han enterado, no le ha pasado nada a su teléfono, pero a lo mejor han ganado las elecciones a un partido que no era el que tenía que ser, por ejemplo, o han utilizado tus datos para, mm, bueno, pues para lo que sea. ...datos que son míos y que en todo caso los venderé yo o los cederé yo... ...en ningún caso los pueden dar por mí. Entonces, con este tipo de videojuegos... ...y eh, cuando ellos se bajan las aplicaciones en el proyector ...todos esos juegos, cada vez que le dan a descargar... Con, ...dejan eh, que utilicen esos datos suyos... ...entonces yo siempre les digo que si hay uno que les interese mucho... ...vale, pero que el descargar por descargar... ...al final... Eh, va a ser... Mmm, no, no es positivo, porque estás descargándote aplicaciones que luego a lo mejor las quitas porque ni te interesan, no te gusta el juego, no era lo que tú querías, pero tú ya has compartido esos datos y cada vez los vas compartiendo más, ¿no? Entonces no sabemos esto en un futuro y ellos va, va a ser lo que ellos vivan, eh, esos datos donde van a acabar, ¿no? Eh, y estamos hablando de contactos, de fotos, de, de todo, ¿no? De todo lo... Que no es por tampoco ponerse aquí en plan conspiranoico de, ay, mis datos los venden. No, pero hay que ser realista, ¿no? De, eh, yo no puedo, es como dejar tu casa abierta, ¿no? Yo no puedo dejar que entren, ah, sí, bueno, entrarán para, para hacer cosas buenas, ya. Pero también podría ser para robarte. Entonces, tú por si acaso, pregunta, ¿no? Pues en esto lo mismo. Que no se descarguen constantemente juegos porque podéis hacer la prueba con alguna aplicación, es lo que te piden. Siguiente que vamos a ver, si no te piden datos, pues, muchas veces te meten muchísima publicidad que tampoco, veis, ahí viene, pues, hay algunos que vienen sin publicidad, otros, pues, tienen mucha publicidad. Problema de la publicidad, pues, ya lo sabemos, hay chavales de esa edad, pues, luego lo quieren todo, te da, te genera también una sensación de, bueno, pues, de angustia, ¿no?, de no llegar, de no tener, te genera necesidades que tú no tenías. ...porque te están dando todo el rato... Pues, ...publicidad que te da a entender... ...pues eso, ¿no?... ...pues que todo el mundo tiene esos juegos que tú no tienes... Eh, ...publicidad de cualquier cosa... ...de pantalones... ...o te dice, antes de seguir jugando... ...tienes que ver este vídeo... ...eso pasaba mucho en el Clash Royale... ...y los muchachos estaban más tiempo viendo vídeos... ...para poder seguir para poder seguir jugando... ...que jugando en sí... ...y claro, y luego llegábamos nosotros... ...ya ha pasado una hora, ya no puedes seguir jugando... ...es que estoy viendo todo el rato vídeos de publicidad... Pues, fijaros la de vídeos que no podrían haber visto que, que se les había pasado el rato, ¿no? Y eso es todo, eh, quieras que no, en esas edades tan tempranas eh, les están metiendo ahí, pues, pues, eso, ¿no? Pues, la publicidad en estos días es muy buena y les están metiendo los mensajes, pues, mensajes que nosotros no estamos midiendo ni, ni controlando, ¿no? Vale, vamos a ver qué otra cosa hay con los juegos gratis. Lo de las compras integradas, ¿no? Aquí siempre poner el control parental. Eh, si no sabemos, que muchas veces no sabemos hacer estas cosas, ¿no? eh, si nos bajamos con el teléfono a una tienda de móvil, si no tenemos a un amigo así que nos eche una mano, te, te ayudan en un momento. O sea, es, es cuestión de cinco minutos bajar y decir, oye, mira, yo creo que este teléfono necesita, ¿dónde se le da? ¿Cómo lo puedo hacer? Y te lo, te lo dicen porque es una abogada, pero claro, cuando no lo sabes te puedes volver loco buscando y tampoco sabes si lo has hecho bien. Entonces, bueno, pues si no tenemos algún amigo, esto es muy importante. A mí me pasó eh, esto te pasa que sin querer tú compras y diréis, bueno, pero yo no tengo ninguna cuenta asociada a la, a, a la compra, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, mi hijo tiene una tablet, o mi hija tiene una tablet, pero no está mi número de cuenta, con lo cual, cuando le da, no puede comprar. Y además tendría como que darle a aceptar para que ese número de cuenta el banco me lo pase. Vale, esta hay otra estrategia, que esta es la que no tenemos en cuenta. Y es que el propio Movistar, Yoigo o tu propia compañía te lo cobra. Es decir, tu hijo le da a comprar el Club Disney y no está comprando con tu tarjeta de banco, está comprando con tu número de de teléfono, o sea, de cuenta de teléfono cuando luego te pasan la de Movistar Movistar te carga esa aplicación que tú has comprado en ese momento y que ellos que saben ellos, tú le has dado, tú la has comprado y ellos te la cargan en la cuenta y no son responsables a mí me ha pasado, me cobraron 10 euros en cuestión de un minuto la quité los 10 euros estaban cobrados y me lo pasaron por la factura de Movistar, Cruz y después para quitarla me costó mucho más de lo que le costó a mi hija darle al botón. Entonces, hay veces que se nos escapan estas cosas porque ni ellos saben que están comprando, ni ellos saben dónde le han dado y se ha producido ese ese pago, ¿no? Entonces, por eso, antes de darle eh, la tablet o cuando se quieran descargar algo, es bueno que te, que te lo enseñen. No por desconfianza ni porque no sepan, sino por si hay algo... ...que tú tengas que, que, que ver, ¿no?, y que saber. Y Mónica, perdona, cuando, cuando es así, eh, ¿qué pistas tenemos para, para saberlo?, ¿sabes? Es decir, es, ese juego que tú tienes ahí, por ejemplo, en pantalla, ¿no?, sí. ...te dice compras, compras en la app, ¿no? Sí. A mí esto me preocupa, ¿eh? es que sí. es, es serio. Es que los juegos vienen, cuando tú te vas a instalar el juego, ...te viene en el juego si tiene compras, si tiene publicidad... Entonces, si tienes compras, pues claro, tú lo que tienes que hacer es eso, sobre todo no asociarle ninguna tarjeta, poner el PIN parental y el seguro para que no se produzca la compras con el primer eh, aceptar, ¿no? Es como si tenéis, por ejemplo, tenéis cuenta en Amazon, existe la posibilidad de que tú, tú, cada vez que compres, metas tu tarjeta. Pero, ¿por qué se produce ese desvío? Es decir, lo que tú has explicado, ¿no? Que es mi compañía del, del teléfono, la que la que me hace el cargo. ¿Cómo? Pues, que, porque el, es, que, es que es otro otro tipo de compra que no es eh, una compra como tú haces por Amazon. Vale. Eh, si tú, por ejemplo, compras una aplicación, también te la cargan a veces en la cuenta de Movistar, ¿no? Te la cargan a... Es que un... yo, por ejemplo, ahí estaba tranquilo, ¿no? Sí. Eh, porque por error, ¿no? Pues yo, lo que tú has dicho, ¿no? O no asocias a ninguna cuenta o lo tienes asociado a una cuenta que, que, que destines a eso, ¿no? Pero claro, yo ese, ese, esa vía que has abierto ahora, pues no la, no la conocía, ¿no? Que, que es el cargo en, en tu factura del, del teléfono. Y, sí. y es eso, que, que me imagino que cuando estás haciendo la suscripción, ¿no? Si lo vas leyendo todo, eh, de, de algún modo te tendrá que decir que te lo cargarán en tu operador o algo por el estilo, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que si tú vas leyendo, me imagino que te saltará de vista, ¿no? Pues esto lo pueden cargar por la factura del teléfono, ¿no? Es claro. a lo que me refiero. Sí, sí, sí. En este caso, por ejemplo, es que era, eh, era, vamos, yo es que no vi cómo lo hizo exactamente, sino que yo ya vi el resultado, me metí después y era eso, como que había... Eh, pero facilísimo. Y menos mal, y menos por... mal que, era, que eran 10 y no eran 100. Sí, claro. A mí me pasó con un mundo, pero no con 10 euros. No, no ¿eh? Te, no te oímos bien, María Luisa. No, pero voy a dejar yo mi... mi, mi... A ver, ahora María Luisa. Buenas tardes, te acabo de indicar el nombre de la mazanina ¿eh? ahí. <risa> eh, eh, a mí me pasó, conmigo, no sé si me contaba alguna vez en, en este foro, pero mi mm, hijo me, dijo, o sea, me suscrito a algo ¿no? y luego, pues, un día, yo no sé si le hablo como, estaba tan tranquilo, le daba a comprar, pero no era el bien para las compras. A ver, un crío que pues, tendría 8 o 10 años o, o 12, no sé. Ahora tiene 17 o 12. Y afortunadamente, Gracias por compartirlo. Hay que tener... Hay que tener... <ríe> hay que tener, vez, hay que tener mucho cuidado. porque cuando se hizo una compra y... Si se hizo no nuevo tipo, se hizo un tipo y el va Pero fueron compras seguidas, ¿eh? Que no se ha perdido ni lo que están haciendo, ¿eh? En el tema de los iPhones, que, que ahí podemos tener... Yo, para el que tenga el que tenga mundo iPhone es fácil, porque si os vais a la configuración de la cuenta, hay, es que precisamente ya lo hice, Mónica, de irte a, la, sí. a, la, a las suscripciones y, y, por ejemplo, hay que hay otro riesgo también, que cuando compras una app, ¿no? aunque sea gratis, pero te hacen el cargo a los 10 o los 15 días porque tienes un periodo de prueba gratis. Uh -huh. eh, es esa otra, es otra trampa de que los niños pueden caer ¿no? y no, que no se den cuenta que a los 15 días pues, te hacen suscripciones y son, son suscripciones anuales y te tienes que comer la suscripción durante todo el, durante todo el año. Entonces hay una opción que se pueden ver todas la, las suscripciones que, que tenemos, tanto las gratis como, la, como las de pago y se puede, se puede cancelar. Eh, creo que hay una política ahí que no te lo puede encargar eh, hasta 24 horas antes de, de lo que te pongan en, en la app, no. por lo tanto puedes devolver ahí el, el recibo. Pero claro, yo comento desde mis aparatos. Eh, el mundo eh, Android, eh, Play Store, no lo, no lo controlo mucho, me imagino que será muy similar. Eh, por ahí estaba una mamá, creo que Sara, si quieres abres micro y nos comentas. A ver, buenas tardes. yo. Que eso que ha explicado ella de, de lo del pago con la en la cuenta, sobre todo se hace, por ejemplo, en el caso de que a mí me pasó el dejarle un móvil sin tarjeta, pero ligado a tu a tu a tu móvil. Mi hija compró un juego desde mi móvil antiguo y me llegó a mi la factura. No sé si me oí, me oí bien. Súper bien, Sara. Gracias. Ay, es que como se ha quedado en silencio, digo, estoy hablando sola. No, es que nos, nos y, silenciamos para que nos escuchemos bien. Y entonces lo que hice fue, mi hermana me recomendó eso del control parental en los dos. Yo tengo como un código PIN en cada teléfono, en cada tablet, hasta en la Play tengo una cosa puesta para que no pueda comprar nada. <risa> ya me ha pasado una vez, no me pasa más. Ya está, nada más que quería eso. Que sobre todo es cuando van ligadas al correo o, o al número de teléfono. De, de la madre, en este caso, ella tenía el mío antiguo y a través de él se lo compró. Ya está, ya me callo. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, Sara. A ver qué quito. Pues como decía Sara, ay, ahora no estoy viendo yo el, el, la diapositiva. Ya le hemos dado aquí algo. A ver, ahora. Bueno, pues eh, efectivamente. Eh, claro, lo asociamos. Además, es que lo tenemos que asociar sí o sí a nuestra cuenta a nuestro número de teléfono, porque para hacerles a ellos que son pequeños eh, la abertura, digamos, de cosas, se la ligamos a lo nuestro, ¿no? Entonces, sí, si es como un cargo, pues como si llamases a un 902, que te lo cargan luego en la cuenta, pues como, como algo que tú has hecho ahí y te lo ponen. A mí me pasó y ya os digo que. Fue pues además muy sencillo apuntarlo, pagar, y luego para quitarme, digo, esto no lo hubiese hecho la niña sola. <risa> Así que sí. Y bueno, y finalmente, pues con el tema de los videojuegos, ahora no estoy bien, ¿tú estás compartiendo, Juan Antonio, la...? la eh, a mí me sale que sí, que, que la estoy compartiendo. Eh, me veo a mí en grande, pero no veo la... Sí se ve, sí se ve lo que está haciendo, sí. A ver, entonces, he hecho yo algo aquí. Ahora no sé dónde ir a ver. Bueno. En la, en la tablet no te puedo ayudar. No sé. No. Tiene que ser en modo de... No, de más. Sí, aquí, aquí, aquí. Vale, da vale sí, ya, ya estoy. De los permisos y todo esto. De acuerdo. Vale, pues eso. Eh, lo de las compras integradas, que también hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, cosas específicas, que va llegando... Sí, ¿no? Era más o menos, estamos en tiempo. Eh, entender, a lo, entender los videojuegos, eh, entender cómo funcionan, entre, entender sus estrategias, porque eh, nosotros tenemos que intentar que ellos también las vayan viendo y vayan viendo, eh, y nosotros también, para no caer pues, un poco pues, en... ...en compras innecesarias y en creernos que es que tiene que ser así sí o sí... ...y si no tienen eso no puedo jugar y ahora le hace falta no sé qué... ...entonces muchas veces no, no es ni necesario ni nada... ¿no? ...entonces el negocio de los videojuegos... Eh, ...yo siempre pongo el mismo ejemplo para que veáis cómo ha cambiado esto... Eh, ...imaginaros el juego de Mario Bros... ...cuando, cuando uno compraba este juego... Tienes el micro encendido, Juan Antonio, y estábamos escuchándolo. Perdón. Nada, nada. Cuando eh, pensar en el juego de Mario Bros, ¿vale? Yo compraba ese juego, pagaba un dinero el que fuese, podríamos pensar que era caro o barato, pero ya con ese dinero que yo pagaba ya tenía el juego en mi poder y yo ya jugaba. En ese juego era ya el coste final, ¿no? Ese juego terminaba, tú ibas pasando unas pruebas y si tú lo hacías bien, llegabas hasta el final del juego. Eh, lo podías haber hecho mejor o peor, pasándote más o menos desafíos, pero el juego finalizaba. Eh, a lo largo del juego, pues tú ibas consiguiendo unas monedas, unas monedas que no servían para nada. O sea, servían para al final decir que tenías muchísimas monedas, pero no eran monedas con, con sentido de dinero, ¿no? Ni de poder cambiarlas ni nada, eran monedas que ibas consiguiendo. Había pocos personajes, tú podías ser eh, como mucho cuatro, ¿no? Eh, Mario, el otro fontanero, una tortuga, una seta, poco más, ¿no? Eh, no había nada de compras dentro del juego y eh, tampoco había recompensas. Eh, como mucho, pues, eh, si tenías mucha manera te daban otra vida o si estabas jugando muy bien te daban vidas. Y a la hora de jugar con, con otras personas, tú le dejabas tu máquina y, y le dejabas vidas tuyas. Y entonces, pues, si se si mataban, volvías al principio. Pero no se jugaba a la vez en el juego. Eh, jugabas tú un rato y jugaba luego tu amigo otro rato, ¿no? Eso eran antes los videojuegos. Pues esto ya no tiene nada que ver. Entonces, todo esto que os he dicho que no existía, ahora existe. Entonces, claro, si nosotros entendemos esas estrategias, nosotros podemos ver después cómo manejarlas y cómo nos también nos manejan a nosotros, ¿no? Eh, los juegos a día de hoy, si pasamos a la siguiente, para empezar, ¿cómo los compras, no? Eh, ya no pagas un dinero en muchos de los videojuegos y ya no tienes que pagar nada más. Eso ya no funciona, porque entonces el juego está muerto, no tiene vida. Y aquí ahora lo que interesa es que el juego nunca termine. El Fortnite va por no sé cuántas temporadas, el Call of Duty, el no sé qué, o sea, todos los juegos, el FIFA, todos tienen que ir comprando además el, la, la siguiente. Y si no compras la siguiente como juego en sí, o sea, como que vas a un sitio y lo compras y te dan una carátula con un CD dentro, pues tienes que ir pagando dentro del juego nuevas, nuevas aportaciones, ¿no? Entonces, hay distintos modos de pagar que ellos tienen que ver que son siempre pagar. O sea, aquí siempre están... Eh, eh, las empresas de los videojuegos digamos que con nosotros ganan en dos cosas, o juegas que es tiempo, o pagas ¿vale? es la manera de ir eh, avanzando en los videojuegos, siempre van a usar o el dinero como fuente de superación o las horas de juego porque daros cuenta que por muy bien que tú juegues, si tú no cumples unos requisitos de horas de juego es decir, eh, esto está estudiado hay un hay una ecuación ahí que ellos hacen y dicen, pues si una persona está pagando 10 euros, otra persona que menos que juegue, yo que sé, 50 horas, ¿no? En las cuales va a hacer estos desafíos, estas cosas, estas cual pero va a tener que emplear ese tiempo, por bueno que sea, porque si no, a mí no me renta. Entonces, yo tengo que conseguir o que juegues para que sigas jugando, sigas viendo, sigas avanzando, sigas conectado en ese juego o que pagues. Entonces, está el pagar por la compra, y luego ya veremos que no se acaba ahí porque hay compras después dentro del juego. El pagar para ganar, ¿no? Lo que le llaman el pay to win, que sería, eh, por ejemplo, en el FIFA, pues esas versiones de FIFA que tienes que pagar para mejorar tu equipo. Fijaros, en el propio FIFA, la de juegos a los que tú puedes acceder, ¿no? Algunos son online y te, o, te obligan, entre comillas, por lo que decimos, nadie te obliga. Ellos te van dando... Eh, Tantas opciones que, que, que son buenas y cada vez iba mejores ¿eh? y ahora te hacen una champion y ahora no sé qué, que los muchachos es que los vuelven locos, ¿no? Es que están deseando. Y ahora ya no quieren el juego. Ahora quieren el juego y que te suscribas eh, por 5 euros todos los meses para poder jugar online con los amigos. Entonces, esto es un no parar, ¿no? Para nosotros los padres es eh, Como ya te compré el juego, me bueno, costó 70 euros, 40, 50. Ahora es eh, eh, para que juegues online otros 5 euros. Eh, si encima quieres comprar cartas diferentes eh, en tu cumpleaños, te regalo una tarjeta de 20 euros de estas de la Play. Es decir, que al final te pones a, a pensar cuánto dinero estás echando todo ese juego y hay que parar, ¿no? Hay que parar y, y también ser un poco racional y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo, ¿no? De, y además, ¿dónde va ese dinero como inmaterial, ¿no? Que dices tú sí, si en el fondo, ¿vale? Porque nos gusta tener las cosas de posesión, esto pasas un buen rato y ya está. Hay gente que puede decir, no lo necesito, pero que fijaros que compran cartas, o sea, ¿cuántos jugadores puede tener a lo mejor un chico o en el Fortnite cuántas skins, si a lo mejor tiene 50, o sea, hay algunas que ya ni utiliza. Y, sin embargo, sale una nueva y la quieren comprar. Sale una que ahora tiene la cara de Neymar y la quieren comprar. Y sale otra que tiene la cara de Iron Man y la quieren comprar. Entonces, esto es un no parar. ¿eh? Otros son los pagos de suscripciones. Lo que decimos, ¿no? No compro el juego, sino compro una suscripción. Y, por último, los pagos, las gratuitas, que ya hemos hablado, las trampas de las gratuitas. O las la premium. Las premium significa que te doy la mitad del juego, ¿sabes? Un poco así para que tú te piques, para que tú juegues. Pero la otra mitad me la guardo yo y esa sí paga. Porque esa ya no es premium, esa es premium. Y entonces esa te la cobro bien. Entonces, pues todo esto a estos chicos pues, y a estas chicas hay que explicárselo, ¿no? Y decirle, mira, estas son las estrategias que ellos tienen. Que cuando a ti te dicen que el juego es gratis, hay que pensarlo. Cuando a ti te dicen que la suscripción... Son 5 euros, claro, son 5 euros, más 5 euros, más lo que te has gastado. Y también decirnoslo a nosotros, por supuesto, ¿no? Que somos los que al final vamos a hacer toda esta in, in, inversión. Esto es solo para empezar a jugar, fijaros, ¿no? Las modalidades. Pero ahora en la siguiente vamos a ver una vez dentro del juego las estrategias que se utilizan, ¿no? Y muchas de ellas son de juego de azar. Es como cuando te dejaban entrar, bueno, pues cuando te regalan a lo mejor 3 euros para que empieces a jugar a, a la máquina y cuando ya es tu dinero, ya es cuando ahora, por ejemplo, en los casinos online lo hacen mucho, te regalan los primeros 10 euros. Claro, esos no son tuyos, con esos tú ganas. Ese dinero nunca se te canjea por ese dinero, o sea, ese dinero se queda ahí lo puedes seguir jugando, pero no te lo van a dar nunca en metálico. Y lo que hacen es que tú vas probando, tú ya te crees que eres jugador, buen jugador porque has probado con dinero de otro que no te ha importado y entonces ahora llega el jugar con el tuyo y entonces pues ya ya te tienen ahí, no digamos que es ese caramelo que te han puesto pues en esto pasa un poco lo mismo los bonus temporales no eh, los pases de batalla que eso se lleva mucho pues en ese tipo de juegos de, del Fortnite los cosméticos que le llaman no pues en los del Animal Crossing pues ahora me compro un bolso, ahora le compro al muñeco unos zapatos que es lo mismo que a lo mejor hacíamos con, con los muñecos nuestros, ¿no? La Nancy, la Barbie, le comprábamos de todo. Y a Lucas y a los otros les comprábamos un coche. Pero bueno, yo que sé, parece que los materiales no, no, ahí quedaba y luego se podía volver a regalar. Pero esto, al final, si te paras a pensarlo, estás comprando así como en el vacío un montón de cosas que... Que te estás gastando un buen dinero, ¿no? Porque además eso, parece que como no vas a la tienda y lo compras, no te, no eres consciente de lo que te estás gastando, ¿no? Y, y hay, pues, muchos pagos integrados dentro. Y el problema es eso, ¿no? Que a ellos, eh, eh, dentro de esos juegos, existen las propias tiendas. Ese dinero que antes no valía, ahora sí vale. Ellos están todo el rato pensando en cuánto dinero tienen, ¿no? en cuántos pagos, ¿no? O como le llamen el juego, cuántas gemas. Eh, les genera también un poco de ansiedad ¿no? porque están todo el rato a ver si llegan, a ver si pueden comprarla a ver si no, si alguien me regala esa tarjeta y, y necesitan también aprender a manejar todo esto, ¿no? que ellos vean que no lo necesitan para seguir jugando, que no los mejoran en nada, o sea, porque ese muñeco lleve un casco más chulo, no vas a jugar mejor, ni el muñeco va a resistir mejor los tiros, le <risas> van a matar entonces hay que hacerles pensar en su propio también mm, visión del juego, ¿no? O sea, tú esto para qué lo quieres, porque te gusta. Vamos a ver cuántos gorros tienes y a ver si podemos aguantar de aquí a cinco meses sin otro gorro, ¿no? Eh, interesarnos por eso que ellos nos están contando y traducirlo a su lenguaje. Esto te mejora, esto hace que juegues mejor, esto que es lo que hace. Eh, que tengas más, bueno, pues a lo mejor en vez de más, pues te conviene. No comprarlo y esperarte para ver si luego, para ver si dentro de dos meses y con eso les enseñamos también a ellos lo que decimos, ¿no? Eh, mmm, nos lo llevamos a nuestro terreno, te vamos a enseñar a que dosifiques, te vamos a enseñar a que eh, seas paciente, te vamos a enseñar a que no sucumbas a todo lo que se te ofrece. ...y que tú mismo te organices... ...y veas lo que tienes... ...y hasta dónde llegas, ¿no? Es como la hucha... O sea, ...esto es lo que tienes... ...yo no te voy a dar más... ...si tú te compras ahora esto, lo has gastado... ...claro, si nosotros le reponemos... ...le reponemos, le reponemos... ...no le estamos enseñando que esto tiene un fin... ...entonces... Mmm, ...bueno, ello es, es un juego... ...también está bien para que ellos prueben... ...aquí no pierden nada más que... ...unas monedas y unas gemas ficticias pueden aprender bien, ¿no? Lo podemos utilizar para que ellos vean que, que en la vida real también se gastaría cuando salen el fin de semana y le damos dos euros de fin de semana, se lo gastan en chucherías el viernes, el sábado no hay. Si compran la mitad, pues sí que lo tienen. Algunos querrán todo el viernes, otros, eso ya lo, lo decidirán ellos. Pero será una decisión, no, no será al azar, ¿no? De, uy, me lo gasté y no me he dado ni cuenta, ¿no? Y, y entonces, pues eso, todo esto hay que, hay que aprenderlo y sentarnos con ellos, sentarnos con ellos y ver a qué están jugando para ver todo esto cómo se traduce. Y finalmente, en la siguiente, pues un resumen de lo que nosotros podemos ir avanzando ¿no? con esto de los videojuegos, ir haciéndolo. Eh, yo creo que tenemos que jugar con ellos. Igual que a lo mejor hemos estado jugando al fútbol cuando eran chicos y nos hemos bajado al parque y le hemos enseñado a montar en bici, a ellos estos juegos les interesan y les gustan. Y aunque no nos gusten y digamos, ¿qué pinto yo jugando al fútbol? ¿Qué pinto yo jugando a esto? A mí ahora eh, este juego no. Pero es por ellos en el sentido de eh, conocer lo que se traen entre manos porque no es lo mismo que estén jugando lo que decimos a un juego de mesa que a este tipo de juegos, porque esto, este tipo de juego entraña más cosas, entonces no, nos viene bien saber de qué van, incluso para la hora de decirles mmm, todas estas cosas que vean que nosotros sabemos y controlamos un poco incluso de su lenguaje, ¿no? y nos interesamos para poder enseñarles ¿no? a manejarles. Entonces, bueno, en resumen, pues que las nuevas tecnologías están para facilitarnos, están de nuestro lado, que tenemos que controlar el tiempo de uso y eso nos corresponde a nosotros, no a ellos, se lo tenemos que dar hecho, ese calendario, ese, ese tiempo lo ponemos nosotros, no a ellos. El otro día en una aula me decían un profesor que es que venían los niños que no dormían, porque se quedaban jugando ¿no? y era como, oye, estos muchachos. Y yo en el fondo digo, estos muchachos hacen lo que pueden y lo que les dejan. Nosotros tenemos que cortarles eso, o sea, el teléfono, el, el, el juego, o sea, hay que arrancar el cable antes de salir de casa por la tarde para que no jueguen, por si no nos fiamos, hay que llevárselo el cable, el cable este, el módem, lo que haga falta, porque no lo podemos dejar en sus manos, tenemos que ser nosotros los que controlemos, ¿no? Y por la noche lo mismo, si el teléfono se lo dejamos al lado y van a jugar, vamos a quitárselo. Si por la tarde yo me voy de casa porque tengo que ir a otra historia y van a estar jugando, pues habrá que quitarle el aparato entre semanas y esconderlo en el armario, lo que haga falta, ¿no? Luego tenemos que controlar el uso que hacen de ellos, lo que decíamos, y finalmente cómo funcionan esos videojuegos a los que ellos juegan Y a veces pues puede que nos toque jugar. Y muchas gracias. Espero que si tenéis preguntas y sobre todo que os haya servido para una iniciación al videojuego. Muchas gracias Mónica. A mí me ha gustado me ha gustado mucho. Si queréis abrir micro y comentarle algo a, a Mónica. Muchas gracias Mónica. La verdad que en esto estamos mucha, muchas familias ahora. Eh, batallando en casa con los videojuegos, así que todo lo que has hablado nos suena un poquito y nos has aclarado algunas cosas, muchas gracias. Yo creo que cambia eso, ¿no? Cambia la herramienta, ahora los tenemos jugando a esto, pero... Es más de lo mismo. Nosotros sabemos mucho y ya somos, como dicen, no que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y entonces sí que les podemos ayudar en esto y, y no echarnos para atrás, como si fuese un tema que no controlásemos. Eh, porque es, se trata de educación, sin más. Da igual la que estén jugando y cómo, sino eh, cómo nosotros podemos, tenemos que ejercer nuestro papel ¿no? de guías. En este caso es de esto que parece que al principio se nos va un poco, pero enseguida nos podemos poner al día sin tener que profundizar y sin tener, no, no, sino, bueno, pues con, pues con eso, no con unas nociones y con, sobre todo con ganas y decir, venga, me voy a poner al tema este a ver de qué va. Sí, yo esas son esas las claves, las has dado en la, en la última diapositiva y acompañarlos, ¿no? Y hacerles un un acompañamiento. Eh, tenéis alguna pregunta más, Sara eh, yo, <risa> también influye mucho en la información. Yo, por ejemplo, antes de, de comprarle el, for, bueno, de que se descargara el Fortnite, yo no quería, mi marido tampoco, pero como mi sobrino es más mayor, le pregunté, me estuvo diciendo que no, Tita, porque yo pensaba que eso era sangre, guerra y todo lo que viene con ello. Y me he dado cuenta que realmente son estrategias y somos un grupo. Y tú por allí, yo por aquí, yo cojo esto, yo hago esto para que tú te escondas, no sé qué. Que no pensaba yo y claro, luego por ejemplo, hay a mis compañeros suyos que quieren jugar a lo mejor al GTA que sé es que has dicho tú de droga y de todo que parece una película de Hollywood y en cuanto me dijo GTA mi marido en eso sí sabía, dice no, ese no, porque hombre también yo le pregunto a mi sobrino porque al tener cuatro años más, pues me va orientando, tita ese no, tita ese sí yo que estoy verde, verdísima en esto, pues hombre de siempre él, él pregunta y ya está solamente era eso Gracias por, por la charla, ¿eh? muy interesante. Muchas gracias, Sara. Gracias, es que, Sara. Que, que por eso de, eh, os decía que, por ejemplo, lo del PEGI es orientativo. Hombre, si nuestro hijo tiene 10 años y le compramos uno de 18, yo muchas veces a los míos les digo que que por qué, ¿no? Que por qué esa prisa, es como ver películas de mayores o tal. Que no te entre la prisa, si es que luego te va, el juego no se va a ir, va a estar ahí. Es verdad que... También entre ellos se pican y parece que ahora todos juegan a eso y ya tiene que ser eso. Pero que, que, claro, que también estamos nosotros para hacer ese último filtro. Y, y no son malos de por sí los videojuegos, ni un videojuego en concreto, sino cómo lo utilizas, cómo lo, cómo lo manejas, cuánto tiempo estás, ¿no? A lo mejor a ti no te está dando problemas el Fortnite y otro se está volviendo loco porque no es capaz yo qué sé pues el chaval o la chavala no lo ve de la misma manera está enfrascado no quiere salir de casa quiere jugar todo el rato que luego también claro cada uno yo creo que todo esto es adaptarlo a lo que tú a lo que tú vives en tu casa no que, que, que a veces la misma estrategia no nos vale a todos por igual pero vamos que no nos vale en ningún caso ni con videojuegos ni con nada de nada